Eh, bueno, a mí me toca ser un poco anfitrión de Cristina en, en la vorágine. Eh, eh, nos acabamos de conocer pero compartimos como muchas cosas, ¿no? Eh, editorial, que es Amargor. Eh, el prologuista de su libro Sin nido, locura y exilio es Ivonne Zubiela, un gran amigo de la Vorágine y de la Solada Poética que es el certamen de Poesía Crítica que organiza la Vorágine cada año y que ya está en marcha con laboratorios poéticos ahora en los barrios, en Cueto, aquí en Cisneros y demás y que en octubre y noviembre os adelanto, hay una, pues, como llamarlo, un bombardeo poético en la ciudad, en diferentes espacios y estaba yo recordando ahora la primera vez que vino Ivón Zubiela aquí, ¿no? que, que estaba, no sé si éramos, éramos menos gente todavía eh, porque es una ciudad difícil para lo nuevo, ¿no? luego se, se va haciendo peña y ahora Ivonne ya cada vez que viene congrega, <risa> congrega multitudes. ¿no? Es, un, es un camino que la gente te vaya conociendo y que aquí en, en una, una ciudad como esta, además con este bombardeo de actividades que tenemos es complicado el, el, el, el presentar un, un nuevo autor una nueva autora. Yo he, he podido ver el libro hoy apenas, eh, pero siento tremendamente familiar eh, primero porque, personalmente, tengo una relación con Colombia muy, muy fuerte, con exiliados colombianos, con, con la diáspora, diría yo que es, es una diáspora, ¿no? no es un exilio, es una diáspora masiva, con el dolor del desarraigo eh, profundo y también con el otro exilio interior, ¿no? el de los desplazados internos en Colombia. Eh, Las cifras más optimistas son de 6 millones, 6 millones y medio, probablemente son más, que es, que es un exilio también terrible, ¿no? el desplazado interno que, que es desarraigado absolutamente y que no encuentra eh, sitio ni, ni comprensión. Yo poco más voy a decir, eh, hay referencias, ahora lo hablaremos, probablemente después, pero hay referencias en el libro pues, de, de, de Gonzalo Arango, que quien no lo conozca se lo recomiendo, ¿no? el gran poeta nadaísta sí. eh, colombiano, o León Gieco, el cantautor, en fin, hay, hay referencias que para los que estamos en, digamos, una clave latinoamericana son como muy familiares, y agradecerle a Cristina que haya venido pues está con, con una otitis tremenda y, y de hecho hace un par de días evaluamos si cancelar o no y, y al final, venga, pues lo hacemos con, con lo que seamos y como seamos, ¿no? Pero hay que, hay que hacerlo, ¿no? Entonces sí, agradecerte, sí. ¿verdad? Que hayas venido hasta acá. Gracias a, a, a, a ti y a Laura sí, sí, sí, y claro, a todas. Pues, y nada, no sé, cuéntanos primero y después ya charlamos y estamos en, en familia, o sea que preséntanos un poco sin nido. Un poco, un poco sin nido, locura y exilio. Pues... Eh, soy de Colombia, de la zona, de la zona andina y eh, entro, eh, entro un poco en conflicto con, con una empresa multinacional que fue allí y nos tuvimos que desplazar, exiliar y, y de ahí nace pues, el, el exilio ¿no? el exilio del que, del que más o menos eh, no es un libro que hable de, del exilio como tal sino son experiencias de, de tener quizás una... Eh, una vista allí, cuando se vive allí en Colombia, ¿no? cuando se tiene una vista de lo que es Europa y cuando ya llegas y ese sentimiento de acogida eh, o no, eh, es más o menos como esa, esa parte de que cuando recién que llego a, de Colombia a España y pues de un poco la vivencia pero no solo mía sino también colectiva, de otras personas, no necesariamente colombianas sino de otras partes, el, el sentimiento que hay, ¿no? eh, la, la perspectiva y luego pues, la realidad ¿no? con lo que te encuentras muchas veces o lo primero que te llega. Eh, tampoco entonces es, es como autobiográfico. Y luego eh, pues, ha nacido de una manera muy curiosa porque ha sido la editorial que me ha invitado a publicar con ellos eh, en una presentación de, en una presentación con en Logroño, que yo vivía en Logroño, y, y allí pues eh, eh, salí a leer, espontáneamente, y me conocí con Chema, el editor, y bueno, ha salido la, la, la idea del proyecto. Tardó dos años y, y bueno, por fin en marzo se hizo, se hizo realidad, y luego pues la portada, la portada a. a ha causado un poquito de expectación, es, es diseñada por mi hijo y bueno, significa es lo que significa es Nativo América un poco destrozada como estamos, eh, violada, masacrada, mutilada y sin embargo pues aquí está el culto, que es la, la esperanza, ¿no? el eterno retorno ¿no? y la luna y el sol, que son nuestras deidades, la, la luna y el sol. Yo vengo de, de un pueblo que se llama Muisca, eh, los españoles allí cuando fueron nos llamaron a todos Chichas, pero eh, éramos Chichas, Sutagaos y Muiscas, y eh, todos de la misma zona eh, andina, entonces esas son mis raíces. Eh, bueno, el prólogo también pues muy amable mi tío, aunque me lo, me lo, ha, me lo ha escrito. Y en una primera parte, se puede decir así, es como, como los bloquecitos que hay, en un blo bloquecito pues habla de, de, del sentimiento, ¿no? de, de cuando se llega, y también está la parte más, más profunda de los amores, los desamores, los encuentros, los desencuentros, un poquito como en estos dos bloques está, está el, el libro. ¿Es y... como.? Sí. ¿Sí? <risa> Eh, pues eso, que tengo otitis y entonces no sé si estoy gritando o si no. estoy hablando muy, muy bajito. Entonces, con toda confianza, me dice. Eh, este se llama Loca y Acogida. Eh, de esos días eh, que les cuento que es alumno a la calle y no hay familia, no hay amigos, y te encuentras como ahí sentada en un banco, eh, preguntándote cosas, ¿no? Y empieza con una frase de León Grieco, que dice para poder, de cola... ¿Cola de amor? Cola de amor. Para poder seguir, tengo que empezar todo de nuevo. Loca y acogida. Pisando los pasos ausente, como opción, la locura. Solo sombra deambulando entre sombras. Sola e imperceptible, como opción... Me pierdo, pierdo, ante la decepción, demencia, lágrimas danzarinas, pensamientos desordenados, observando historias tan únicas, tan diferentes, queriendo ser alguna y finalmente sé que no son nada. Y tal vez si uno de, de esos tantos abrazos me acogieran por un instante, súplica, déjeme permanecer con los ojos anclados en el olvido, los sentimientos nulos, desierto cierto constante de los sin alma, alma ausente para vivir, para vivir esta carne, carne rota. Y que la tristeza paz nunca, nunca más sea mi amiga, amiga perenne. Se mude por y para siempre a la hora, en esta hora, que se seca mi piel. Y la desnudez ya no parece lo básico, y desnudar mi ser. Empieza el agotamiento interminable, terrible, como la sangre misma que en río sugiere mi hermano. Solo un abrazo de acogida pedí solo, pero a cambio nada. La demencia les dejo como regalo. Eh, este, este bueno ya nace mirando pues al vecino, ¿no? Lo que, lo que hay, cómo se ve, ¿Cómo se ve desde España pues a los vecinos. Entre la angustia y el deseo, angustia y deseo, quedarse quieto también es huir. África. Llegando tarde a la orilla, llegando tarde al otro lado del océano, con canciones agotadas, palabras pequeñas, voces secas que llaman angustias. Ojos negros enterrados en caracolas, cuerpos de arena entumecidos llenando tus playas donde acoges a patadas y escupes discursos que no alimentan ni sirven de nada. No se hunden los sueños. No solo papeles mojados, es tu carne y tu putrefacta miseria perfumada llenándose de gusanos estelares. Son tus años que no valieron de nada, si para vivirlos has tenido que hortigar tus ojos, secar el corazón, simulando sonrisas y esperanzas sobre la nada. Quizás compres el CD o apadrines al niño desgraciado, pero ya nada borra la mancha. Y son nuestros pies cómplices y nuestras manos floreciendo semillas de mierda y son nuestras las, las lenguas de pus comiéndonos la miseria, cosidas en gigantescas ollas de inercia. Eh, en este cojo una frase de José Mujica, eh, La política es la lucha para que la mayoría de la gente viva mejor, y vivir mejor no es solo tener más, sino ser más feliz. Eh, y nació de, de una noche en, en la ciudad donde vivía que eh, pues un hombre mmm, acostado, dentro de un, durmiendo, dentro de un cajero. Hambre. Una ciudad sin nombre de, de noches perpetuas en la luz. Hambre, como puñal afilado deslizándose en la entraña. Ciudad laberinto de almas que reptan en soledades demonios cabalgando en gritos de odio y opulencia y el hambre dilatando pupila de angustia, hambre suma de todas las angustias recorre los mismos caminos calle arriba, calle abajo, el hambre estalla en el silencio de tanto ruido castrados de lágrima, almas castradas de mano amiga son los otros espectadores con ataúdes, apuestas y ya no miran ciegos en su pálida reja también agonizan bajo la eterna tristeza, disfrazados en oficios sumisos, y el hambre, el hambre, el hambre. Eh, hablar en cristiano se llama este, y... Y pues nace de, estuve trabajando, recién llegué, estuve trabajando tres años con una, con una empresa en la que todos los días me decían que les hablara en cristiano. <risa> <risa> y me costó entender <risa> que de hablar en cristiano. Eh, tomo otra frase de León Jeco de Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Hablar en cristiano, oye hermano, has secuestrado a mi Dios piedra, mi Dios luna, me has atado el cabello en trenzas sumisas, cubriste mis pechos con vergüenza, mi vida tierna, la inocencia cambiaste por dolor y tortura, me enseñaste a amar a un Dios malévolo y vengativo, cargando una cruz ensangrentada y pesada, hagamos un trato, Devuélveme las estrellas, mi luna, mis fechas, devuélveme la tierra, la sonrisa, a mi, arma, a mi hermano asesinado, mi palabra quechua, chipcha, abstracta, devuélveme la caracola y la esperanza, entonces hablaré en cristiano, pronunciaré las zetas, las es y las s. <risa> Aquí tomo una frase de Gonzalo Arango. Queridos somos, el mundo no gira alrededor de los inventores de nuevos ruidos, sino en torno de los inventores de valores nuevos, y gira en silencio. Pesadilla y presente. Es el cansancio mismo, cansado de transitar cansancios, llevando piedras, apilando piedras sobre la historia de los pasos lentos, grises, refugiados en leves trincheras de sol que se apaga de tanta lluvia derramada. No importa ya nada, ni la sangre que se funde en el lodo, ni el hermano asesinado, aunque su sonrisa de 16 años fuera solo una mueca muda de hambre. No, no importa más que el cansancio de andar siempre los mismos pasos refugiados en leves trincheras del pasado, mirando un futuro gris, laberintos, laberintos ya recorridos, enmudecemos en temas triviales, nos acicalamos entre sí las alas rotas que no volarán jamás a un cielo libre. Nacimos cansados, con el peso y la vejez apuestas, inevitable desasosiego, con grilletes en los ojos. Hacemos solo lo que el eco dicta, sin esperar ni esperar algo, sobre el cansancio ya transitado, apilando lápidas y lagartos. Cuando tú me digas paro No, yo no te voy a decir nada. Porque... <risa> Ni se me ocurriría. cuando no, tú quieres parar paras. Sí. Bueno, este es una carta, se llama Carta que nunca envié. Y es un poco pensando pues en casa. Hecho, que ya... Si no lo hubiera leído lo iba a leer yo, porque <risa> digo, ese lo tiene que leer. El... <risa> eh, carta que nunca envié un mundo viejo con historia las personas son buenas, no hay desaparecidos, todos duermen en colchones blandos, no hay chabolas, la juventud no es perseguida por bota o fusil. Es un mundo evolucionado, todos los días hay lentejas y un amigo en casa. Ay madre, lo cierto es que en cada invierno congelada puedo morir. Mis hijos son perseguidos, son castigados, no he sabido por qué les molesta mi diario vivir, les molesta mi hambre y si pido, si argumento y participo, les molesto si callo y me encierro, les molesta mi escote o mi velo, les molesta mi carne, mi deseo, mi tez. Vale, y bueno, aquí va uno de, del otro bloque, por, por cambiar un poquito. Ahí inoportuno. Los ojos detenidos en el amparo de una mirada, no es azul el horizonte ni cesa de llover sobre estos cristales de insomnio. Ya no basta tu pupila gritando, las uñas desgastadas en humos que acompasa la histeria, horas muertas en navaja reventando en llanto. Ya no hay agua para calmar sed, ni boca que pretenda agua. Secos están los párpados, yerta las manos, Corazones enmarañados de tristezas infinitas Témpanos son las ganas y el deseo puro voluntario En el horizonte detrás de los cristales Alguien pregunta si esto es válido La respuesta es otoño, otoño Lágrima cruel del cielo que no cesa Hojas muertas que caen, caen y caen Como todos los pesares que a las almas invaden Y se apilan en bancos de despojos El beso ya no besa no tiene peso lo abstracto, nada les es oportuno, sin vida se reptan, juegan al sexo para poder soportar las tardes. Eh, no, yo ¿sabes estaba pensando que igual mmm, estaría bien que explicaras un poquito, yo salgo de la cultura musca, eh, sí. Para que entiendan un poco de dónde vienes, ¿no? porque si sí es, es otro cuento, pues, es otra historia. Hoy un, un buen amigo, Héctor Arenas, eh, eh, compartía en, en Facebook este evento. Un amigo que está en, en Colombia y que, y que también está muy en el tema muisca. Me, me, no sé, a mí me gustaría que lo compartieras un poquito, ¿no? que la gente entienda ese, esa cultura, ese pueblo, de dónde viene y dónde está, si existe ya, si no existe. ¿no? <risa> pues de dónde venimos todavía nadie lo sabemos. ¿Eh? <risa> el, hombre, el hombre nativo americano, ¿no? Eh, es, parte, eh, es un pueblo que está ubicado en la parte central de Colombia que le llamamos la zona andina, son las, las montañas y, y pues fuimos, lo, fuimos lo mismo, los que menos resistimos a las invasiones eh, porque éramos muy pacíficos al vivir tal vez por, por, la, por la forma en que se vivía en los montes muy altos muy altos pues eh, tampoco vimos la necesidad de tener muchos guerreros, y sí que había, pero, pero no con ánimo de invadir otros pueblos, éramos un pueblo muy pacífico, de hecho eh, hay una zona eh, sagrada, el Alto del Sumapaz, eh, donde está ubicada uno de los mayores páramos a nivel mundial, que es un termostato, que es allí donde está Endesa. <risa> el lugar más frío del mundo y más duro con más víctimas en, en los últimos años. En... Históricamente sí. ha sido o sea. muy, muy, muy, muy durísimo, porque eh, en un principio pues por las tierras, ¿no? los terratenientes, con la guerra de los mil días y, y, y esto, eh, luego eh, y luego pues las multinacionales, no, eh, no solamente por el tema hídrico, sino también por arena por, por muchas, entonces ha sido un pueblo muy azotado entonces, y venía esto del es porque eh, este nombre nosotros le llamamos eh, Fusunga es el páramo del Fusunga eh, que quiere decir a donde van a terminar los, los mayores donde, donde uno va a morir no, es un lugar sagrado y es donde se va a morir pero bueno, pensamos que la muerte es un retorno es un eterno retorno, ¿no? Eh, no es lineal, el concepto no es lineal, ¿no? Naces, mueres y, y se acabó, sino que hay un proceso evolutivo y bueno, ese es el eh, espiral. Eh, los españoles le llamaron a este sitio suma paz, de tanta paz que se respiraba, que se respiraba ¿no? Es, eh, Está, subes a una montaña y puedes encontrarte una laguna gigante llena de unas, de unas plantas que se llaman frailejones eh, que son muy hermosos que pueden crecer dos tres metros y, y bueno cuando eh, cuando cuando la invasión pues nos nos fuimos nos fuimos para otros territorios eh, últimamente nos hemos eh, se ha trabajado en volver a, a reunirnos porque eh, se, ha hecho, se han hecho pues, varios estudios de apellidos, ¿no? eh, muchos que estuvimos inquietos, bueno, yo de dónde soy mi apellido, por ejemplo, Boyacá significa el manto del chamán, mi apellido, Boyacá, el manto del chamán y también eh, el guardián del agua. Eh, y entonces eh, pues se ha vuelto, digamos, a, a tomar eh, como reunión, se, han vuelto, se, ha, se ha trabajado mucho sobre los cabildos eh, y a reconocernos como pueblo e incluso a reconocer la lengua, ¿no? a, a tratar de eh, reunirla, recuperar. recuperarla y bueno, de hecho este hay uno que pude, que pude hacer la, la traducción a Moiskakum, que es la lengua. Eh, hablar en cristiano pero no lo, no lo he traído <risa> está muy bien eh, en Huizcacún eh, entonces se dice que cuando las, las, las cinco grandes naciones de América eh, se unan pues va a salvar al, al mundo no esto lo hablaban un poco los mayas eh, el, pero eh, las esperanzas por ejemplo del abuelo que eh, a ver eh, mi abuelo, pero no de sangre sino mi abuelo de, de cultura eh, se llama Neusa entonces él dice que bueno que no hay mucha esperanza ya con lo, con, con lo de salvar a la Pachamama parece ¿no? que ya pudimos los seres humanos tener una oportunidad y, y, y, pasamos, se, y, el y pasamos el límite sí. había que parar e intentar retroceder no, volver a reconocernos, volver a reconectar con la naturaleza, volver a volver a ser seres humanos. No, no. Perdón, ¿qué, ¿qué es el Pachamama? La Pachamama es no, la madre, madre tierra. tierra, la madre la tierra, madre. tierra no, es que, por si acaso, yo me había perdido. <risa> y estamos ahí, pues eso, el, el pueblo muisca, eh, está, eh, estamos ahí, pues, eh, un poco con eh, de lucha también para que los sitios sagrados sean respetados. Eh, para mmm, las piedras, bueno, una cantidad de, de, de cosas que hay, pues para que sean respetadas, reconocida, reconocidas y respetadas, aún pese a los intereses tan gigantes como la Unión Europea o Estados Unidos. Entonces estamos ahí un poco pues como en pie de, de lucha de mantenernos. Sí, pues yo creo que lo contara porque es muy interesante la, la recuperación, ¿no? Son pueblos muy golpeado, muy aculturados teóricamente ¿no? eh, pero en la recuperación, que en Colombia hay varios ejemplos, ¿no? lo, que, lo que pasó con el pueblo de Huitoto, después de la, de la fiebre del caucho que reconstruyeron la lengua se rearmaron y después de ser casi exterminados, ahora es un pueblo no solamente sino reconocido y demás. ¿no? Y en el caso de los muiscas, la impresión que yo tengo, igual que los chichas y demás, al estar en la zona antina donde está la gran capital y hay, hay ciudades importantes, hay también un imaginario sobre lo indígena. ¿no? Eh, o sea, un indígena tiene que ir en taparrabos, eh, tiene que ser como muy ¿no? primitivo y tal. ¿no? Entonces, un indígena urbano o una indígena urbana. Eh, un, o Cristina, ¿no? Eh, alguien diría, no, no, pues no es indígena, ¿no? Porque no, no corresponde con el imaginario, ¿no? Y por eso me, me gustaba, tú te defines como muisca cuando en tus perfiles y demás eso me gusta, ¿no? La, la autodefinición de no si sí, yo soy muisca. ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> pues cuando, cuando veo el reconocimiento la verdad es que me alegré mucho. Porque claro, eh, dentro de esa recuperación, pues.. Eh, se puede uno acercar a los cabildos, en este caso me ha adoptado yo he adoptado al abuelo por apellidos, por usos y costumbres, entonces eh, por eso puedo decir es mi abuelo, no y él también reconocerme como aprendiz, eh, porque en la, en la, en la recuperación, eh, el reconocimiento también lo lleven. Es muy importante para las personas saber de dónde vienes, porque si sabes de dónde vienes, pues sabes un poco hacia dónde vas. Entonces, estar un poco con el exilio, no poder volver a tu país por diferentes razones, eh, no porque sea tu país, una bandera, una patria, sino todo lo que implica. Eh, pues es importante el, el, el decir, bueno, soy, soy del pueblo. Sí, que soy. <risa> Soy de, de, del, del pueblo muy escríe. y si eso, eso, el, el cuando hay el reconocimiento de, de usos, costumbres, incluso sangre, pues es, es algo muy bonito, ¿no? como, como bueno, como puede pasar a cualquiera de ustedes y decir, bueno soy español. Pero claro, yo, yo, yo, yo me tocó venir a, a vivir a a España que ya habían sido desplazados, eh, mi abuela y mi tatarabuela y, y, y los padres de ellos ya había, les habían quitado la tierra a los españoles, vengo yo a vivir a España y Pablo recibe Endesa, que se quedó con mi casa, por eso sin nido, locura y éxito esto es una locura, ¿no? Entonces... Eh, el, la, la, es importante, el, me, el, el abuelo, por ejemplo, me decía, yo le preguntaba, ¿por qué estoy en España con todo esto? Y me decía, eh, me, una de las razones que me daba, por ejemplo, es que, claro, cuando la invasión, pues hubo muchas violaciones. Eh, y, claro, nuestras, nuestras antepasadas, nuestras abuelas, estuvieron españoles. Entonces... Al, al venir aquí también es el, el, el, el digamos que como el hecho subjetivo no eh, pues hay algo hay algún trabajo que hacer ¿no? digamos que son vienen siendo como hijos bueno, yo, la última ruta que te voy a hacer lo voy a hacer ¿no crees? Es, es sobre la la poesía tenemos bueno algunos tenemos varios amigos exiliados colombianos exiliados y mmm, y hay mucha poesía ahí, ¿no? O sea, muchos escriben poesía, eh, muchas escriben poesía. ¿La poesía ayuda en, en esto, ¿En, en el desarraigo, la poesía ayuda a en engancharte a otras cosas en la vida? ¿O, o, o por qué la poesía? Eh, sí, yo pienso que la, la, la poesía pues, te salva y entiendes también el mundo a través de la poesía. Estas palabras son de mi hijo, que un día me dice... <risa> Es en la madrugada, la, la poesía te, sal, la poesía es para entender el mundo. Eh, y yo pienso que también en en en y en Latinoamérica hay mucho de poesía. Eh, somos muy dados a, la, a describir no solamente porque haya un trauma o, o, pero, pero sí si es como una una forma de, de ver el mundo, ¿no? de, de contemplar la belleza o de contemplar lo que no te gusta o lo que te parece feo, ¿no? al, al escribir al exponerlo, eh, a manera de poesía, eh, pero sí que hay, digamos que salva ¿no? el, el, el hecho de leer y escribir, reconocerse dentro de un poema. Es muy, es muy bonito eh, leer a alguien o leer algo y reconocerse ahí. También mucha poética en la oralidad, ¿no? porque cuando estás con los maestros o con un mamo, o con un... Hay, en esa oralidad eh, hay una poética brutal, ¿no? en, en las metáforas, en las reinterpretaciones de, de los mitos, en, en la medicina que te dan ¿no? con la Palabra, hay, hay como mucha poética ¿no? muy potente. Sí, además que... Eh... Además es que, por ejemplo, para nosotros los muiscas no existe la palabra mío. Esto no es mío, no me pertenece. Eh, y entonces ahí hay encerrado una cantidad de poesía y de filosofía además porque no, eh, lo tengo yo en este momento ¿vale? pero no me pertenece entonces no existe la palabra mío no existe la palabra mi hijo eh, y, y también cuando, cuando se expresa el, el ver entonces o el leer para nosotros los, los, muchas culturas indígenas por ejemplo el leer no es interpretar los símbolos de las, de las letras que componen las palabras, sino es mirar los ojos y ver más allá y ver el alma. Eso es leerte, saber que me estás entendiendo o no. Eh, entonces tiene sí, muchísima poesía y el, la forma también como, como nos relacionamos con nosotros seres vivos y con todos los seres. Es, es poético, ¿no? El, el respeto hacia una hormiga. Hacia todas las cosas o el hecho de pedir permiso para cortar una flor si hay que cortarla. <risa> Todo tiene mucha poesía. Bueno, si queréis eh, conversar o luego ya una ¿no? que yo podría estar horas porque parece <risa> que es maravilloso. Bueno, es una tontería. No creo que te podamos devolver ni el sol ni la luna, pero por favor, tú no recuperes las tetas. <risa> sí, por la es muy difícil además. no, sí, no, no. no conozco a la de degraida. Creo que es mucho más hermoso hoy, así. Gracias. No, mil gracias, mil gracias por, por compartirlo, por venir hasta acá, por, bueno, esta es tu casa, te insisto, esta es la primera vez y, y en, en pequeñito, pero esta es una casa que acoge. Eh, es, tratamos de generar comunidad, eh, parte de lo que también, aquí también estamos conquistados y conquistadas internamente y parte de lo que en este espacio de la hablamos mucho es que nos han roto el sentido de comunidad y nos han roto la necesidad de vivir en comunidad. Y el laboraje es lo que nos llevamos empeñando desde hace cuatro años largos, es en generar comunidad todo el tiempo. ¿no? A veces nos estrellamos, a veces funciona, a veces es hermosísimo, a veces es frustrante, pero, pero, pero bienvenida a esta comunidad eh, que trata de escuchar antes de, de, de leer y, y que ojalá pueda venir de nuevo, compartir este no solamente el trabajo, otras cosas y que, que bueno, abiertos a, a lo que quieran. Vale, vale. Pues eh, encantada porque hace hace también una eh, un sitio donde se tenga el concepto, ¿no? Un espacio donde se tenga el concepto comunidad es bastante eh, importante y necesario. Sí, te, aquí creemos y logramos mucho, ¿no? Que nos, nos, es parte de lo que nos han robado a nosotros, ¿no? Y parte de lo que han convencido a mucha gente y nos han convencido también a nosotros, pero nos hemos ido o tratamos de desaprender eso es que eh, solo uno puede salvarse o solo uno puede llegar a algún lado y nuestra teoría es que solo y solas no vamos a ningún sitio no y que es en comunidad esa rotura de lazos eh, aquí parte de lo que de lo que nos ocurre eh, yo a veces a mí me lo dijo una vez un, un cacique cacique me hizo una pregunta bien estúpida no era cómo se llamaba tu tatarabuela y yo y tu bisabuelo, y creo que no sabía uno, eh, y me dijo, ¿cómo sabes quién eres? Tenía toda la razón, ¿no? Pero aquí nos han, nos han robado bastante nuestra historia, nos han robado de dónde venimos, nos han robado porque vivimos de la desmemoria, ¿no? Entonces este espacio es construir memoria. yo lo, lo poco que he podido leer tu libro es, es un libro también con mucha memoria, y me parece muy importante, ¿no? Esa memoria no solamente personal sino colectiva, el que mires a los otros, tus vecinos, tus vecinas, la gente que te rodea, y creo que para los que somos de acá, que no sé si somos españoles, pero vivimos acá y nacimos acá, es un espejo potente, un espejo que se agradece, ¿no? porque te miras un espejo de, de esos ojos tuyos, que vienes aquí no, y también nos ves y nos, y nos, nos lees. Nos les. <risa> <risa> Así que bueno, agradece de verdad. Pues eh, yo soy pues agradecida y, y soy de y... pocas palabras. <risa> ¿Ya tenemos cerca? Porque recién pues, llegado y lo ah, Sí, estoy cerca. <ríe>